Hola amigos, vamos a crear una flor con Scratch. Mi nombre es Guillermina Jiménez Rasgado. Y aquí estamos viendo la plataforma de Scratch. Lo primerito que vamos a hacer es cambiar el tamaño del patito. Voy a poner tamaño 50. Tamaño 50. Y me, luego vamos a crear uno de los pétalos. Para crear uno de los pétalos nos vamos a ir a Control. Vamos a seleccionar la opción, a presionar la bandera verde. Vamos a ir a movimiento. Nos vamos a mover dos pasos. Vamos a girar. Vamos a girar un grado. Un grado. Como queremos realizar un pétalo. Esto lo vamos a repetir para que se cree el arco. Vamos a repetir este 90 veces. Con eso creamos un arco. Pero nosotros tenemos que girar. Terminando el primer arco tenemos que girar nuevamente 90 grados. Y esto lo vamos a repetir dos veces. dos veces. Para que podamos utilizar nuestro lápiz, acuérdense que hay que agregar la extensión. Aquí la extensión del lápiz. En mi caso, pues yo ya lo tengo agregada. Y aquí en el lápiz vamos a poner la opción que al inicio que borre todo. Y luego vamos a bajar el lápiz. y Vamos a ver lo que sucede. Perfecto. Y como pueden ver ya pudimos crear un pétalo. Ahora para crear nuestra flor. Nosotros lo que tenemos que hacer es. Vamos otra vez a control. Y nos vamos a repetir Este caso, Vamos a repetir 10 veces, pero para poder crear las flores tenemos que hacer giros. Yo ya hice las pruebas. Ustedes pueden ir cambiándole los grados si gustan para que vayan viendo lo que se hace. De la prueba a 35 grados. Y cuando termine de dibujar, lo que tenemos que hacer es subir el lápiz. El lápiz, entonces checamos. Vamos a detenerlo porque el giro, aquí el giro es, el giro tiene que ser aquí adentro. Y aquí vamos viendo que ya se va creando nuestra flor. bueno, ahí estamos completando nuestra flor. Ahí tenemos nuestros pétalos. Amigos, ustedes pueden cambiar el color del lápiz. Entonces aquí donde dice lápiz, aquí dice fijar color del lápiz. Lo voy a colocar, seleccionamos este bloque, arrastramos. Y nosotros al darle clic aquí podemos cambiar el color de nuestra flor. Por ejemplo, hoy te lo voy a poner... color este amarillo y voy a fijar un tamaño de lápiz un más voy a poner tamaño 4 como podemos ver amigos nuestra flor ya tiene ahora otro color bueno de eso se trata scratch de que nosotros programemos todo lo que nos podamos imaginar. Scratch nos permite también de cierta manera crear arte, historias y videojuegos. Bueno, aquí vemos cómo Scratch está dibujando la flor que le dijimos por medio de instrucciones que dibujar. Como pueden ver, bueno, ustedes pueden crear sus propias creaciones. Y vamos terminando. Una flor. Y ahí quedó nuestra flor con Scratch. Gracias, amigos. Mi nombre es Guillermina Jiménez Rasgado. Hasta luego.